Hoy en Farmacius.com os hablamos de Barimix 30 cápsulas. Barimix es un complejo multivitamínico y multimineral pensado especialmente para aquellas personas que han sido sometidas a una cirugía bariátrica o que se han sometido a un procedimiento endoscópico. Aporta una mayor cantidad de aquellos nutrientes cuyos valores suelen presentar deficiencia tras este tipo de intervenciones, como puede pasar con el hierro, la vitamina B12 o la vitamina D. Este complemento ha sido formulado siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Contiene vitaminas como la vitamina A, D, K... C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, niacina, ácido fólico, vitamina B12, ácido pantoténico, biotina y vitamina E. Y minerales como el magnesio, el hierro, zinc, cobre, yodo, selenio, manganeso, cromo y molibdeno. ¿Cómo se toma Barimix? se deben tomar de una a dos cápsulas de Barimix al día, siguiendo la recomendación del especialista, y se acompaña de un vaso de agua. Este complemento no contiene ni gluten ni lactosa y se presenta en envases de 30 cápsulas. Se recomienda almacenar a temperatura inferior a 25 grados y protegerlo de la humedad y de la luz. Recuerda, si quieres comprar Barimix, está disponible en Farmacias.com. Encontrarás un enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna consulta sobre el producto, no te quedes con la duda, pregúntanos.